We catch me on side memes, they're pickle rick memes, man fuck, normie When I die, there and me inside a Gucci coffee, make kiss all day and the rain, no stopping J.Kill, Josh, I ain't make tracks too often, I don't need a gold chain cause we're too damn awesome What? When I die, there and me inside a Gucci coffee, make kiss all day and the rain, no stopping Hola amigos, soy Merter y Faye. bienvenidos de nuevo al canal Estamos en otro episodio más de Pokémon SoulServe Random Lock Estamos en el episodio número 4 con Jonel Buenas y bueno, chicos, como dejamos el episodio anterior, estamos. Eh, vamos a ir ahora a la torre Vespro y luego iremos también a capturar abajo. Pero yo, bueno, ese no es el orden. Primero iremos a capturar la ruta abajo que no sé cuál es y la, después la torre Vestprop y nos la pasaremos hoy. Por cierto, si me veis con la misma ropa, estamos grabando vídeos de seguido. En plan, grabamos, no sé, 3, 4, 5, 2 solamente episodios seguidos. Ya que por la, eh, no, te, no, no todos los días podemos grabar, así que si veis que yo llevo la misma ropa, no es que sea un hediondo, sino que <ríe> es eso, ¿vale? Así que ahora bueno, dicho todo esto, vamos a intentar capturar eh, Pokémon en la ruta de abajo. Que primero voy a intentar conseguir Pokéballs, porque no sé si puedo conseguir alguna que otra Pokéball más. Ya que siempre me gusta tener Pokéball de sobra, porque nunca sabes cuando te vas a encontrar un Pokémon difícil. Y como no es ilegal comprar Pokéballs, pues. Pues no pasa nada. Pues no tienes dinero suficiente. Vaya. Pues bueno, chicos. Vaya, no voy, no voy. Pues tenemos nueve Pokéballs. Como nos toca un Pokémon chungo chengue del chango, nada más a joder bastante. Eh, bueno, esta es la ruta que decía yo. Vamos a coger Bonguri este amarillo. Supuestamente es amarillo, aunque yo lo vine a Ruta 32. Que aquí también en teoría están las, ru las, ruin las ruinas. Pero las ruinas de momento vamos a dejarlo para el próximo episodio. Así que... Vamos a ver qué tal. Que nos puede salir aquí, así que vamos a entrar. Antes de nada, déjenme guardar. Ahí está, por si acaso se vuelve a la pantalla en negro. Y a ver qué pues Pokémon que nos que toca. Primer Pokémon de ruta es un... ¡Oh! ¡Marston! ¡No te creo! ¡Vamos! Uno de mis iniciales preferidos, tío. ¡Oh! ¡Holy shit! ¿Es el inicial que capturas también? Sí, tío. Bueno, recuerda que es un inicial. A lo mejor no lo capturas. Eh, ya, ese es mi miedo. Vale. Vendetta. Bien. Uf. es que es super eficaz que estoy cocinando. una buena colleja. Eh, vamos con Vladimir. ¿Salpicadura? ¿En serio? ¿Really? <risa> bueno Aprovecha ¡Oh! Tiene cuerpo puro No le pueden bajar las cuerpo características puro. Me gusta, me gusta Pues nada meter bola No creo que me lo cargue la verdad Agarre Ahora no puedo, no puedo ir creo meter bola ¿Cuánto le quito? Yo creo que le puedo ser ah, otro Bueno yo le, creo puedo, que hacer le otro. puedo hacer otro No hagas crítico por tu Tati Uff Perfecto. Vale, chicos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. viene? Por favor, por favor, empezaremos a muy a bien. Captura. ¿Uno? ¿Una? No, tío, no lo voy a Cuidado. capturar. No lo voy a capturar, tío. No lo voy a capturar. ¿Qué? Sí, abre, no. Cuidado. Es tipo roca también, recuerda. Cierto, cierto. A ver. Si viene la Pokéball. Vamos. Dios. La única solución que veo así muy clara es sacar. A Givel a Johnny. Que con efecto de espora cuando le pegue. No ¿Lo, lo no lo envenene ni lo queme. Y Uf. capturarlo. Pero eso sería demasiado. Demasiado. no sé cómo es Sí, tío. No da ni uno, ¿eh? es que es un puto inicial. Los iniciales tienen un 5% de captura, cabrón. Uh -huh. Lo sé. <risa> Esto es casi como capturar un legendario. A ver, vamos. Uno, ¿Vamos? dos, ¿Vamos? tres, ¿Vamos? vamos. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum, pum! pum ah toma por culo! Los datos de Marstom se han registrado a la ¡vámonos! Vive en el Lodo, lo que cont <coughs> madre mía, es que puedo estar nervioso. Lo que contribuye a que sus piernas sean extremadamente robustas. Ay, estoy nervioso. Me ponen un mote. Se va a llamar ¿eh? el nombre de suscriptor. Lechu, se me va a llamar Lechu. Me gusta Lechu el, el Marstom. Lechu. Lechu, Lechu, Lechu, Lechu. Se ha enviado la caja, me parece correctísimo Volvemos a guardar el juego Primer cambio de Pokémon, ¿se si ve? Obviamente No sé quién quitar, la verdad, me da pena Quitar a alguien ahora mismo Bueno Es que, a ver, dependiendo de cómo sea el maston también me interesa o no Pero bueno, sigue siendo un inicial bastante OP, ¿sabes? Bastante fuerte, la verdad que sí Mover Pokémon, a ver cómo salió Datos. La floja. Me quita defensa especial, me da defensa, cuerpo puro. Vendetta, salpicadero, agarra y rueda fuego. Bueno. Y, y por, aquí, es que a quién quito, tío. Es que lo voy a meter en el equipo, sí, sí, pero... Hmm... ¿Y quitaría a Bronson, y así pierde una debilidad al fuego y a la tierra y a la lucha y a todo. Y ya en un futuro, si vemos que nos hace falta, Bronson sigue siendo un buen Pokémon, defensivo para el equipo. Pero es que donde está un Marston. Es que, a ver, me gusta todo el equipo, porque me hace falta un tipo agua, no puedo quitar la rubia. Eh, Sheldon tiene muy buena eh, una buena naturaleza, o sea, un, una muy buena habilidad, y aparte los ataques no están tan mal. Eh, Chuche Pues tiene rueda fuego Con sequía Está rotísimo Y aparte Beneficia Beneficia el meteorobola De Shieldon Y el rueda de fuego De Marston Es que no puedo quitarlo Y Loudred, Pues Tiene brazos pinchos eh, Tengo cobertura Para los ataques De tipo planta O sea Un ataque de tipo planta Tal Es que No sé Yo creo que así Está muy bien el equipo Lo siento Paulo Por dejarte ahí Pero Bueno Creo Pero que bueno. Esto, va, esto va a beneficiar Al equipo Ahora es cuando se me muere El primer episodio Vamos a curar Y ahora en teoría también falta capturar la torre... ...la torre Bespro, pero claro, tengo cuatro Pokeballs Eh... voy a poner a Tyler de primera Con su pañuelo, sea No, y que... no está mal en verdad Vamos a ver qué tal Con golpe furia este puede hacer un buen daño a un Pokémon en combate Claro, eh... toca torre best, pero a ver qué tal Se viene La primera aquí en teoría no hay nada No, es en la, justo en la siguiente Aquí ya empiezan a aparecer Pokémon A ver, puede ser un Pokémon bueno o un Pokémon malo Pero espero que no... A ver, de momento no voy a quejar O sea, sí, tengo, un, tengo un equipazo Tengo un equipazo O sea, donde quepa Tengo un equipazo Sí, tienes un buen equipo Pero madre mía Vale, primer combate Tengo UTE de primeras Eso no me hace mucha gracia Pero bueno Por mucho que luchemos, la torre seguirá en pie Vale, grande información Sí, la verdad que sí. No son muy... habladores. Whifflish. ¡Hostia, mira! Ah, no, pero es tipo veneno. No puedo hacer el brazo pincho, porque es neutro. Bueno, se lo puedo hacer igual, a ver. Uf, estaba bastante... puño de fuego. No me quemes, nah, por no. favor. No te va a hacer mucho daño, esperemos. Uf, bueno, quita. Bueno, está bien, está bien. Me lo cargo, guay. 63 puntitos de experiencia, sube de nivel, perfecto. Ahí está, Tyler... Un huthut, pues, sí, hud hud. podemos cambiar a vladimir que tiene rayo carga, así que... Y huthut va a perecer bastante rápido. Uf, falló el ataque. ¡Y falla! Vladimir era un inútil. Caramba, no, va, no vas a hacer nada. Me quitas uno, nah, uno... No si tipo acero... Es que el tipo acero está muy OP, tío. Sí, en esto eh, eh, pues Todavía está fuerte. Ya irá bajando un, un poco. pero por ahora está fuerte. Propas Vamos a poner a Rubia Que tiene... Este es jodidillo, eh Aunque es tipo sí, tierra roca sí. Pero la un por 4 poder. O es tipo acero, no me acuerdo Diría que es tipo roca... Bueno, es tipo muerto Eh, sí Es tipo debilitación 126 puntos para Rubia ¿Subirá en él? No, pues casi Vale, vale, vale Guay Bajamos ¡Oh! Objetito A ver... No se sé camina recto, ¿vale? Una ya perla... Bueno, mira La perla, fíjate tú que nos viene bien porque son cinco Pokéballs. Sí Es di puro dinero Cinco o cuatro, ¿no? Sí, son cinco Cinco, porque valen 500. Montamos guardia en esta torre, así, expre así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon. Bueno, solo a los Best de los Rattata A los Belpros, sí, sí ¿Cuántos Pokémon tienes? Tres también Todos se llaman Marilyn, tío un executor. Artista Marley. Eh, tengo colmillo venenoso. Así que. ¡Pf! ¡Adiós, executor! Venga, F. Uh. Tyler 135 puntos. Tyler MVP. Pero no. Busca uh, si sube. Un hombre. Tipo. Agua ven agua planta. Puedo seguir con. Um... Puedo seguir con este y hacer otro picotazo venenoso. Oh, colmillo venenoso. Colmillo. Que acepta también FK Y está el 3, debería estar muerto, o sea, hasta luego Venga, deo Eh... Latias Latias, madre mía ¿Quién tenía loot del equipo? Eh... Chuche, creo Creo que Chuche Lo podrías haber comprobado también, eh Que no pasaba nada Konsequia A loot, ahí está Ahí está, loot Burbuja Venga Hola Latias, ¿qué tal? ¡Cúrame! Y adiós Preparado para los niveles de Chuche 135, soy nivel 8 ojo. Nivel 9 Ahí estamos Oh, viento ¡Uh! ¡Oh! Nada más Voy a quitarle la guillotina porque total... Viento así si hago nada más Al final Chuche va a ser el mejor Pokémon, te acuerdas pues uno de ellos, yo te lo digo ya Bueno, voy a poner a Givel, no, no, espérate, es que no sé quién poner. Lechu, tío Voy, voy a poner a Vladimir, que está al 6 Lechu... Uf, me da miedito, está el 4, tío Es eh, objeto. No gana, Max Pepe, bueno, va, va voy a ponerle, va, va, va, no. pero Jonel, recuerda que tú me puedes poner castigo Venga, o el castigo es poner a Lechu, ya está, toma por culo No, <risa> sí, hombre Eso lo hace usted porque quiere Venga, va, siguiente combate ¡Prepárate para un desafío a manos de Artisto Antoinette! ¡Hostia! Antoine L. Ay, pues no empezamos mal, en verdad Rey Rock, es tipo acero <risa> Te voy a poner a, a rubia, tío Es que no tengo ningún ataque contra... Contra Regirock con... ¡Hostia, La tengo sepa! Bueno, Ah, pues a ver, sí, un poquito de, de experiencia. Hay burbuja, y a todo por culo, es que es un... <risa> Venga, adiós. Es que me están sacando Pokémon con que dan muchísima experiencia, cabrón. estoy subiendo niveles de gratis. Sí. La verdad que sí. Mira, le sube hecho sube niveles de 8, rubia... ¿Otro Regirock? ¿Otro Regirock? ¿Qué tiene? ¿Tres Regirock o qué? Capaz. A ver, easy kill, ¿sabes? Pero... Ahí está, se viene en siguiente. ¡Oh! Un con ah, con Bosken. Bosken. Con Bosken es la, la segunda. ¿no? Otro rey y... sí, claro. Con Bosken ya es tipo lucha. Eh. sí, creo que sí. No me acuerdo. No, no me creas tampoco. Yo diría que sí, así que vamos así con Rubia y ya está. Sé que aprende el tipo de lucha ya directamente. Muerto. Bueno, fuera lo que fuera. Efecto. No, ya. Guardamos juego antes de nada. También quería. Quería saber a qué nivel están los líderes, de Ignacio, porque recuerdo que no puedo pasar... Sinta elegida, tú, what the fuck. Pues te diría, pero tienen todos el nombre cambiado, así que no sé cuál es el... Sí, no, pero lo puedes buscar porque los niveles siguen igual no. Ah, claro, obviamente no... Eh... Bueno, aquí se vienen... Cuatro combates, creo Y unos tochos, así que vamos ahí un poquito más rápido Solo tiene uno, una espinda. Espinda, Al nivel 6. El del corazón, ya te vale. Vamos con Rodafuego. Gimnasio de Malva. Uf, al 9 oh! y al 13. Vamos, lo hemos Al 9 y al 13. Vale, no puedo sí. superar ningún Pokémon a nivel 13. O sea, que voy bien realmente, porque el siguiente episodio ya hay al gimnasio ya, así que... Mejor no superes al 9. Así es un poquito más sabroso. O sea, me va mm. a prohibir... Que ningún po que los Pokémon que estén más del 9 no puedo usarlo. Exactamente. ¡Qué hijo de perra! Pinda corte furia, cada vez es más fuerte el ataque, pero como estás quemado, pues me. Adiós. Vamos a lechu. Eh? ¿Cómo se llamará Pegaso? ¿Cómo se llama ¡Uh, ¡Oh, ¡Loco! ¿Qué aprende? ¿Quiere aprender de respiro? Respiro nada mal. Vamos a lechu. Hostia, le hecho el 7. Hostia, tú que, que el que estoy jodido, eh. Que todos mis Pokémon están al 7, 9, 8. Y también me caen combate. No te combat acusar a Vladimir, al hecho. Oh, un Gabyte. ¿Un Gabyte? Eh. Te toco un legendario, te pute. Vale, soportable. ¡No! ¡Es verdad! ¡No! <risa> no te acordabas, eh. No, si el daño se lo va a comer igual. En esta generación el veneno afecta. A ver. A ver, a ver. viento ciego. Y se bustea todo, se bustea todo. Se bustea como una perra. Ay, Dios mío. Y es macho ese que no le puedes hacer encanto. Golpe crítico. ¡Ay, Dios mío, crítico! ¡Vladimir, si al carajo! ¿O no? ¡O no! ¡Vamos, Yoni! Esto está hecho. Uy, uy. No quiero tocarlo ni una vez, ni una. Leche y suba al 8. Vamos, lecho. ¿Puedo ir a curar? Por poder no, no, no, no. Sobrevivirá, no sobrevivirá De aquí a que baje, no sabemos si sobrevive Se queda una vida <risa> No tiene por qué, a veces, a veces sucumben al veneno ¿A dónde va? Ha sobrevivido el veneno <ríe> Jódete, jódete <risa> Te lo podría haber puesto, no pudo soportar el veneno <risa> Uy ¡Oh, oh, oh! oh ¿Te, la ¿Te, la te la jugaste, te la jugaste fuerte Es verdad que está el primero, la hostia Te la jugaste como un campeón, eh Me llega a ser un persecución Sin darte cuenta La hostia, tío, eres un ratatopo Casi, pie ca casi pierdes al posible mejor Pokémon de equipo. La hostia, tú Se me acaba de los juegos de corbata uh. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, casi se viene Tyler... Tyler, no, Paulo de vuelta al equipo muy rápido Por pues cierto, ¿qué Pokémon captura aquí? El... Marston Ah, no, el Marston fue abajo No capturado aquí ¿Seguro? ¡No! ¿Dónde ha salido Pokémon? <ríe> ¡El primero fue Teddy Ursa y yo escapé! <ríe> bueno, pues te tocó Teddy Ursa no, no, ya no me puedo capturar, me he escapado. Ah, ¡Hostia! No. ¡Qué tonto! Hostia, ¡Qué tonto! Acabo de perder, Acab acabo de perder, el Acab Acabé de perder un Pokémon. Claro, ¿sabes por qué? Porque quería que me saliera un Pokémon aquí, y hice el combate, empecé a salir y a combatir y tal, y no, y no me he dado cuenta. ¡Hostia qué tú! Buena, ¡Qué tonto! De ¡No, ya! ¡Qué tonto! ¿Y eso que estamos hablándolo tú? En mi cabeza, claro, estaba pensando en el puto Marston y ponerlo el primero, que si no sé qué, y no, no me acordaba ya. ¿Ves? ¿Me voy a haber tocado? Un <risa> vago... Hostia... No me voy a poder haber tocado nada... <risa> claro... sécate las lágrimas... Joder, tío... Hostia, <risa> es que, espérate, que me tengo que quitar a... Espérate, que sale todo dios ahora... Me echar milio... Y se fue... Las lágrimas. Ay, lloro fuerte. No como, como caen. ¿Vladimir? <risa> eres mi única puta salvación. Literal. A ver. No podía escapar. <risa> ah, que sí, que sí, venga, venga. Que estoy nervioso ya. Que sí, que eres muy cabezón. Ah, no, que todo no combate Ay, contra adiós, él. No vemos. ¿En serio? No, combates contra el viejo. Allí tienes una Pokeball a la vez. ya, ya. ya. Uf, por favor, que no sea algo que me dé mucha experiencia. Porque todavía me quedan los súbditos del gimnasio. Whipping Bell. Eh... Pues no, pues, eh. tiene, tiene un Pokémon que debería tener, al menos, mira. Sí, eso sí. Demir se va al 7 Se sí, viene, le faltan dos Pokémon Le chusta al 9 Al 7, ese sube buen de nivel, eh, uy, uy. eh... Te hasta el 10 Yo te aviso <risa> Te lo voy avisando ya Tic tic tic tic. Lo Están sacado Te confunde, está confuso. Vamos. Uso roda fuego, Mi dorino es físico, así que bueno, ya no tiene un viento afín. Desenrollar. Uf. Ya no estoy confundido, perfecto. Vale. Qué malo. Vamos. Enrollar cada vez es más fuerte Sí, pero tengo el fuego Y meter bola <ríe> Sí, yo lo da piedra <ríe> ¿Se pueden venir varias bajas? ¿Se pueden venir varias bajas? Vladimir, por favor ¡No! dimos. Es <ríe> chat ¿Qué fue por Vladimir? La cuestión es... ¿Cuál aguantará el pepinazo. ¿Quién tiene más defensa? El más rápido es Chuche. Pero creo que ataca más tarde que él. Eh, creo que sí. ¿Y el desenrollarlo de DLTA? Marston, es rápido, tiene mejores defensas y, y el ataque no es muy eficaz. ¿Se puede venir? Se la juega, señores. Ya mm... ya olvídate. Se acabó. Pero es que lleva 7 o 6 de desenrollar, debería fallar ya. A Aquí se acaba. Uh. Se reinició ahora, en serio. Falla. Se de reiniciar, sí. Y victoria. Me vas a tener que cambiar las reglas. Porque <risa> es que literalmente tengo que ganar a los súbditos. Y todos los Pokémon van a subir del 9. Menos uno, quizás. Bueno, no, no puede. No puede superar al Pokémon de más nivel y hasta. Es que ahora mismo me acabo de quedar muy jodido. Sí, <risa> pero jodidísimo. Acabo de perder dos vidas en un episodio y dos Pokémon bastante buenos. Bueno, ¿quieres llorar fuerte? Creo que en todo, tío. <risa> Tengo todos los ataques eh, que podrían haber aprendido esos Pokémon aquí. ¿Y qué quieres? Restregármelo. <risa> que no sé ni bajar las escaleras ni subirlas ya. Pero sí, sí. Si soy buena gente, ¿qué dice? Tío, la puta torre de mierda, tío. Un puto nidorino con desenrollar, cabrón. Hmm. Qué desgracia. Qué desgracia, qué desgracia. A ver, obviamente no quería perder ni a, ni a Givel ni a Chuche, porque Chuche está muy fuerte ahora mismo. Y Rubia tampoco, o sea. Sí, por ahora te está dando la partida, Chuche. Joder, tío. Bueno. Acabamos el episodio con una F. A ver. Y al siguiente episodio se viene el, el gimnasio. Sí, bueno, tengo cinco Pokémon todavía. No A ver. Bueno, puedes ir hasta la, hasta la ruina Exacto, las ruinas me puedo hacer otra vez el equipo. ¡Adiós, Marston! Fue un placer. Eh, fue un buen Pokémon, mientras duró Bueno, ahora tengo otro Pokémon para usar Pablo, Sabía yo que no iba a tardar mucho en volver <risa> Pues bueno chicos, bien, eh? Eh, espero que os haya gustado el episodio de hoy Espero no sufrir muchas más bajas, en el episodio 4 ya hemos perdido dos, Así que espero que eh, lo apoyéis bastante para que yo me anime a no cagarla tanto Así que nos vemos en el próximo episodio, que va a ser el gimnasio. Espero que no sea muy difícil. Así que, ¡chao!